que es catedrático de la Universidad de, de Sevilla bueno, que nos va a, a contar hoy un tema creo que bastante interesante sobre la aplicación de los sistemas dinámicos a la, la conciencia bueno, creo que Antonio, bueno, es un especialista en sistemas dinámicos bueno, en particular sistemas dinámicos no autónomos y estocásticos aplicado a, a ecuaciones diferenciales que modelizan, que modelizan ciertos procesos físicos bueno, y en particular, en este caso, creo que es un tema más aplicado de lo que es habitual en nuestro trabajo que es el tema de, de la consciencia, y bueno, espero que, que sea muy interesante para, para todos Bueno, gracias eh, Muchas gracias, José, y muchas gracias a, a por haber invitado aquí a, a la Miguel Hernández el, no es la primera vez que vengo, eh, pero sí es la primera vez que doy un seminario en este en este doctorado y bueno, estoy especialmente agradecido por todos los que lo han hecho posible y todo el trabajo burocrático que lleva para que esto sea, sea posible. Yo voy a hablar hoy de algo que también para mí es relativamente nuevo. Llevamos trabajando en este tema eh, dos años más intensamente, quizás tres años desde, desde que comenzamos y se trata de, de, de un trabajo se trata de un trabajo eh, realmente interdisciplinar realmente nuevo donde todavía todavía yo creo que por mucho tiempo son muchas más las preguntas que las respuestas que podemos tener ¿vale por qué Porque hay un grupo de el, el, porque hay un grupo de, eh, de de científicos de neurocientíficos en, en este caso al frente un, un psiquiatra de Estados Unidos, que ahora aparecerá su nombre que ha hecho algo, bajo mi punto de vista, realmente atrevido vale muy muy atrevido, es decir, el problema de, de, de la conciencia, ¿vale? es decir, de básicamente de darse cuenta de, de que estamos despiertos y de darse cuenta de nuestra relación con el mundo, de nuestra relación eh, sobre nosotros mismos, el poder pensar sobre nosotros mismos, pues es un tema pues, tan sorprendente en los humanos que todo el mundo se lo ha preguntado, no solo en esta época de la historia sino en todas las civilizaciones y en todas las épocas de la historia ¿vale? porque es algo es algo realmente sorprendente, por tanto lo, la, la cantidad la cantidad de, de, de trabajo sobre, eh, sobre la mente ¿vale? sobre la mente, sobre el cerebro, sobre el demás, pues son Amplísimo, no amplio, sino amplísimo. Pero básicamente, si tenemos que reducir mucho, pues claramente hay una línea trazada por la filosofía, ¿vale? De decir, que es la mente, que son los procesos de la mente, y una línea mucho más moderna no más moderna en el sentido más positiva, sino, o sea, no, no quiero despreciar como la filosofía que es algo eh, muy abstracto y hará una cosa muy científica, no, no, no estoy queriendo hacer esa, esa distinción ni mucho menos pero que es verdad que las posibilidades del tratamiento de los datos, las posibilidades de visualizar eh, los comportamientos que se dan en los cerebros en estas últimas décadas han hecho eh, posible que también haya muchísimos, muchísimos trabajos en la, en la, en qué pasa en un cerebro cuando pensamos, cuando, eh, cuando le ordenamos una determinada acción y demás. Y entonces uno ve, ve que está pasando en algo tan sorprendente como el cerebro. No solo el cerebro de los humanos, sino en el cerebro, en el cerebros de animales. Claro que tiene que ver la matemática con esto, ¿vale? La matemática pura, la matemática en este, en nuestro caso, es de la teoría de grafos, la teoría de sistemas dinámicos, ¿qué tiene que ver con eso? Pues tiene que ver que hay un grupo de eh, hay una de las teorías de la conciencia se ha atrevido atrevido a hacer a, a, a intentar unir yo creo que de manera muy muy preliminar en mi, mi, mi humilde opinión en, en este caso puesto que ahora estoy hablando de, de otras áreas científicas de manera muy preliminar lo que es el buscar los correlatos eh, neuronales de lo que significa la conciencia, es decir, cuando yo veo el color rojo, cuando yo veo una actividad, cuando yo tengo el habla, yo se sabe en neurociencia que si tú tocas tal zona o tal zona de, de un cerebro, tú puedes cambiar, modificar o hacer que haya un daño. Pero, ¿qué tienes que tocar para poder pensar o no poder pensar? El cerebro entero, parece, ¿no? Es decir, ¿qué tiene? no se sabe, entonces, lo, el, esa búsqueda mmm, de manera muy global, muy a por toda. de buscar cuál es el sustrato físico que posibilita, no que explica enteramente es decir, en esta teoría mmm, nos vamos a encontrar muchísimas aproximaciones pero, ¿cuál es el sustrato físico mínimo que posibilita una experiencia? una experiencia consciente, no mucha, una experiencia consciente pues la verdad es que es algo, desde mi punto de vista, muy atrevido ¿Vale? Muy atrevido porque voy a ver si consigo, puesto que ya digo que hay muchas más preguntas que respuestas, si yo consiguiera en este rato introduciros en cuál es el problema más que la solución después hablaré un poco de la solución que estamos la solución la, lo que estamos intentando hacer que no es la solución al problema. Eso está bien y, en cierto modo, justifica que yo esté aquí. Pero, en cierto modo, si, si yo pusi si yo pudiera explicaros la importancia del problema y de y, y el, y la aproximación que otros están haciendo al problema, para mí sería suficiente. ¿vale? Puesto que esto no, es un trabajo, esto no es un trabajo que uno toma y hace un poco de investigación y publica un artículo y después se junta con otro y hace no sé qué y publica otra variación. De no, no tiene nada que ver con eso. Estamos en un problema... Que algunos, que algunos científicos <risa> llaman el, el, el problema grande de las relaciones mente-cerebro ¿vale? mente-cerebro algunos dicen otra cosa ¿no? pero bueno entonces en particular eh, vamos a intentar vamos a intentar os voy a intentar explicar cómo se puede aplicar o empezar a aplicar la teoría de sistemas dinámicos a la descripción de una, conscien de una experiencia consciente este trabajo no es un trabajo que hagamos en la Universidad de Sevilla, sino que hay una serie de universidades y centros de investigación en otros lugares como, como tantas cosas en neurociencia, necesita de una manera muy natural la interdisciplinaridad, es decir, necesita juntarte con otros, con otras áreas científicas, no solo de matemática, donde aquí hay, en nuestro grupo hay gente de teoría de grafos, gente de otras áreas de la matemática aplicada, hay estadísticos, hay, gente, hay programadores, es decir, gente de, de, de informática, de computación, es decir, Solo en la matemática nos ha hecho falta hacer un equipo interdisciplinar, pero además hay psicólogos, hay biólogos, hay filósofos, ¿vale? en, en, en, en, en, estamos intentando incorporar algunos antropólogos, Es decir, eso, y eso no es por, por está porque es moderno y está de moda, sino porque realmente es una necesidad. ¿Vale? A ver si consigo explicar. Entonces, un trabajo interdisciplinar y realmente y el inicio para nosotros es fundamental. Y el inicio, y el inicio fue porque mmm, estamos nosotros, o sea, parte del proyecto en el que, el que, del que ahora voy a hablar, de las cosas que, que hacemos, tiene que ver con con la, la posibilidad de, eh, de aplicaciones clínicas, de aplicaciones en pacientes con daño cerebral severo. En Italia son, yo creo, bastante más sensibles que que en el sistema de salud español y tienen verdadera eh, alas enteras de, de los hospitales con personas con daño cerebral severo. Entonces, tú llevas, nosotros lo hemos ido a visitarlo en particular en Bari y en Milán, vale, en dos universidades implicadas en este proyecto. Entonces tú ves allí y los médicos, los médicos que los asisten a esos, a esos enfermos te dicen, mira, es que nosotros realmente, si somos sinceros, uno de cada dos diagnósticos que hacemos fallamos. O sea, porque yo no sé si este está en mínimo, en estado de mínima conciencia, si está en estado vegetativo, si está en estado. si va a despertar o no va a despertar, si puede hacer alguna pedagogía para poder hacer que avance o no avance. Están. dicen ellos, el dato no es mío, que, eh, que casi uno de cada dos diagnósticos que hacen falla. No, no, no, dan, no, no dan porque la observación, o sea, tú puedes tener a una persona a la que le observe que no se mueve. ¿Vale? y simplemente lo que tiene es que todas sus funcionalidades en relación a los músculos y demás o a las sensoriales no responde pero posiblemente esté posiblemente puede que esté pensando y tener otras funcionalidades que no se ven simplemente que no entran por los sentidos ¿Vale? entonces ellos saben claro, entre entre el que no tenga eso pero tú no lo puedes ver porque tú le preguntas ¿cómo está? pero no se mueve ¿y, y cómo hace? no sé qué, yo mueve, si pasa no sé qué mueve la pestaña pero no mueve nada, pero puede estar perfectamente escuchándote, entonces ese problema ese problema tiene que ver con lo que nosotros estamos haciendo y realmente el contacto con estos hospitales, por otra razón, que si, ya es más anecdótica si, si queréis, fue lo que nos hizo entrar al grupo de matemáticos en este problema. Uy, como vaya con cada transparencia, con esto me quedo, me quedo en la segunda, perdonad. Que vamos a ir un poco más rápido... Vale, ¿qué es la conciencia? La definición de conciencia, pues si te la define un filósofo, te la define un psiquiatra, te la define un neurocientífico, que sea físico, pues te dirá una cosa, ¿vale? Es decir, no, hay, esto, no, estamos en un, no estamos en el área de la matemática, donde las cosas pueden ser eh, más simples y más, más sencillas de definir, pero básicamente es la, la posibilidad, la posibilidad de darnos cuenta del entorno y de nosotros y de nosotros mismos. Y ahí puede entrar todo, percepciones, en, eh, lo que entra por los sitios, pensamientos y demás. Claro que, que como, decía, como decía anteriormente, ¿qué es lo que pasa? Que, que nosotros somos, podemos percibir que estamos pensando y que ese pensamiento es un proceso. Que nosotros no sabemos si ese proceso tiene... Y, y, y sabemos que cuando nuestro, nuestros órganos, nuestros aparatos, nuestros sistemas es decir, nosotros como personas dejamos de vivir o de, tenemos un daño, un daño grave esos procesos ya no se dan con lo cual intuimos de manera natural, no es que una intuición sino corroboramos que entre nuestros procesos mentales y nuestros procesos físicos los que podemos ver por el oxígeno en sangre los que podemos ver por la actividad eléctrica de nuestro cerebro por la actividad magnética de nuestro cerebro es decir, hay una correlación Podemos observar que hay una correlación. Lo que no tenemos ni idea lo que no tenemos ni idea es que esa correlación, que podemos ver cómo, de qué tipo es, cómo se describe científicamente, cómo se pueden hacer experimentos que corroboren que esas, que esas correlaciones son de tal o cual manera. Por tanto, realmente estamos con un problema, como decía al principio, que algunos filósofos deciden como un problema duro, de cómo los procesos mentales, como un proceso mental, una experiencia mental, se fija en un proceso físico bueno eso insisto no se había atrevido a hacerlo nadie a decir pues yo te voy a decir cómo son los procesos físicos que tienen que ver con los procesos, las experiencias conscientes una, para mí es como una osadía una osadía bueno, pues se han atrevido. Hay neurocientíficos que se han atrevido y que tienen grupos de investigación que son famosísimos y que están en el top de la ciencia mundial, internacional y demás. Se, se, se existe ese, ese proceso. ¿no? Y un poco <coughs> necesito explicaros <coughs> cuál, es, cuál es la teoría de la conciencia, cuál es la aproximación hacia la conciencia que se abre y por qué se abre a un tratamiento matemático. ¿vale? Claro, el... el algunos neurocientíficos que no acepten esta aproximación a la teoría pues acabarían aquí, bueno, vale, eso es lo que tú dices pues ya está, pues yo no digo esto y entonces yo tiro por otro camino yo creo que el problema mente-cerebro es un problema inabordable desde el punto de vista mmm, científico con la metodología y los instrumentos científicos que tenemos en el siglo XXI y punto, se acabó, seguimos con la filosofía y la ética tratando el tema mente-cerebro, ¿vale? pero no, eh, actualmente y con gran aceptación científica si sí, tenemos una teoría de la conciencia que se abre a un tratamiento matemático, permitidme que os la, que os la explique, que lo explique brevemente, porque tiene una gran originalidad, ¿vale? Yo no sé si ya digo desde mi, punto, desde mi punto de vista y sin poder tener competencia en meterme en lo que no es mi área científica, a mí me da la impresión de que, de, que, de que marca condiciones necesarias para una experiencia consciente pero no condiciones suficientes para que eso explique la conciencia ¿vale? y ahora os explicaré un poco por qué ¿Vale? el, el creador de esta teoría es un, es un discípulo de un premio Nobel que se llama Edelman, que se llama eh, Giulio Tononi, que está actualmente es parte del proyecto, este Giulio Tononi está en el proyecto en el que nosotros estamos porque ellos están muy interesados, porque ellos se dan cuenta de la, la posibilidad matemática que tiene su teoría, con lo cual cuando le propusimos, oye, ¿por qué no podemos un grupo de matemáticos españoles entrar en tu proyecto sobre la conciencia? Sí, lo vio con, con buenos ojos. Entonces, este Tononi es creador además de, de esta teoría, actualmente él está en un laboratorio en la Universidad de Wisconsin en, en, en Estados Unidos, y, y efectivamente hace una aproximación a lo que es la, una experiencia consciente que se eh, que se presta a la matematización. Básicamente, este es el premio Nobel, del cual su director de tesis, Edelman, en los años 90 ellos hicieron, cuando estudiaron la conciencia, ya en los años 90, tened en cuenta que esta teoría se formaliza a principios del siglo, de este siglo, en el año 2004 aparece su primer artículo, 2008 su, su, su segunda versión, 2012 su tercera versión, y en el 2014 su última versión matemática, es decir, estamos hablando de una cosa muy reciente, ¿vale? o relativamente muy reciente. Antes, antes de formalizar la teoría, ellos dijeron, mira, en el cerebro, en el cerebro, para que haya una experiencia consciente, o sea, cualquier experiencia consciente que, que se dé en un humano, ¿vale? Eh, necesita, no, no está localizada, decían ellos, desde un punto de vista fenomenológico, es decir, lo que observo, desde un punto de vista fenomenológico, la experiencia consciente no se da en ningún lugar del cerebro. No hay ningún lugar, no, hay, no está el tálamo, que tú puedes decir, no está en la parte parietal, no está lo que divide los hemisferios, no está, no está en el cerebelo, no está en ningún sitio del cerebro la experiencia consciente. Para que haya experiencia consciente, decían ellos, desde las observaciones. Desde las observaciones. Una experiencia consciente tiene, necesita una serie de grupos neuronales distribuidos de manera casi global en el cerebro. Ellos saben que hay zonas del cerebro donde tú la puedes dañar. porque. Tienen, tienen pacientes con, con esa parte dañada, y siguen siendo conscientes, o sea, no es que todo el cerebro sea necesario, pero sin embargo pero tampoco una parte solo del cerebro es necesario, parece que grupos de neurales distribuidos en distintas zonas específicas del cerebro, pero muchas y a la vez tienen que ver con la producción de la experiencia consciente. Hay un fenómeno claro donde ellos observan que es el fenómeno de feedback, de reentrada, ¿Vale? o se produce reentrada, ellos hablan muchas reentrada entre el tálamo y la corteza, el tálamo que está en el interior del cerebro y la corteza cerebral, dice hay una serie de, de productos ahí hay artículos científicos que dicen la conciencia está en el tálamo otros artículos científicos, la conciencia está en la corteza delante, en la parte delantera del cerebro, otros dicen la conciencia una produce actividad porque la otra se la da y viceversa, bueno no se ponen de acuerdo, lo que sí es verdad es que parece que el tálamo y, y, y la parte frontal mmm, de nuestro cerebro, tiene que ver en un, en un mecanismo de reentrada. Lo que parece también claro es que los procesos son de integración, es decir, a la vez hay una cooperación, una llamada, de manera que hay un bloque que actúa junto ¿vale? Ahí parece que hay una sincronización. Lo que también parece es que el proceso es coherente, es decir, que esos cambios, de. Si, si uno viera... Porque hay vídeos de, de, de cómo se mueve la actividad cerebral, la actividad eléctrica, en este caso me estoy, estoy pensando en el cerebro, uno ve un proceso coherente que va cambiando, va cambiando la zona por el cerebro completo, o más bien por la, siguiendo la fisiología del cerebro, pero parece un proceso coherente, es decir, parece un proceso matemáticamente un proceso continuo. ¿vale? Y, y por otro lado. Y por otro lado. este proceso parece que fluye de manera continua aunque su estructura va cambiando a lo largo del tiempo. Dice, bueno, pues yo observo a un tío que lo pongo delante de una pared y le digo, no pienses en nada, pero está despierto, que eso hay... hay de, en neurociencia en los últimos 6 o 7 años hay más de 2 millones de artículos. Una parte importante, el 15% de la investigación del mundo que se produce hoy es de, de neurociencia. ¿vale? La, parece como una, una moda, una, un, un poquito raro, un poquito sobrevalorado me parece a mí que está el tema. Pero lo que es verdad... Lo que es, verdad es que en, cuando, lo que es verdad es que el conjunto, se, se habla de dos millones de, de personas trabajando en neurociencia actualmente en el mundo, lo que es verdad es que el conjunto de experimentos, son cientos de miles de experimentos sobre qué pasa en la actividad cerebral, eso es verdad, ¿vale? es decir, por tanto, hay mucho, entonces, cuando digo que la fenomenología, es decir, lo que tú observas mmm, eh, es algo así, esto es fruto de muchas observaciones, no es que se intuya que es así, ¿vale?, cuando se habla de fenomenología, da la impresión, y entonces hicieron la hipótesis que se llaman del núcleo dinámico, da la impresión de que para que haya experiencias conscientes, esto lo tienen publicado en un libro, en un libro que está traducido al español, que se llama El, el universo de la conciencia, de Edelman y Tononi, y, y, y al final del libro, como diciendo, esto es lo máximo que sabemos, que está publicado en español en el año 2000, me parece, o en el 2002, dice, nuestra intuición es que las experiencias conscientes es como si fuera un intrincado, cadena de muelle donde claro si muevo este de aquí posiblemente se esté moviendo este de aquí vale de manera que no eso se refiere como un proceso global es decir no se da en ningún lugar parece que todo todo está pero también hay partes del cerebro que juegan un papel fundamental es como si hubiera una individualización de la zona pero a su vez integración y cooperación con otra zona bueno hasta ahí quedó qué dijeron después estos son los entonces ¿qué Avanzando ya en el año 2000, ¿qué dijo Tononi? Que eran los axiomas fenomenológicos de la conciencia. Pues dice, oye, mira, un, una experiencia consciente es algo que existe. Es decir, yo soy consciente. Eso es como Descartes. Yo soy consciente de que pienso. Eso existe. A mí no. Yo no sé si el blanco que veo es blanco, es menos blanco, es no sé qué. Pero que yo estoy aquí, y estoy hablando ahora mismo, yo soy consciente. Puedo dar fe de que eso es cierto. Bueno, pues es un primer, un primer axioma de la, de la conciencia que existe, que está compuesta, es decir, que está compuesta de distintas partes, yo ahora siento temperatura, veo colores, tengo sentido, oigo cosas y demás, es decir, la, la conciencia, a la vez, aunque, se, aunque se, se, se siente como algo único, está compuesta de distintas partes, que podrías explicar separadamente, pero, pero a su vez se aparece como algo integrado, es decir, yo si veo un libro verde, no puedo ver verde, y el libro, veo un libro verde, es decir, no puedo separar sus partes no puedo separar sus partes Pero y la conciencia básicamente y aquí está la clave es un proceso de información la conciencia no es materia, no es energía es información dice dices tú, uy, ya se está metiendo este en algo, en algo un poquito más serio no es materia, no es energía, cuando nosotros fuimos a Tononi la primera vez lo visitamos y dijimos, mira, nosotros somos especialistas de sistemas dinámicos. Ah, no me interesa. Ah, muy bien. Podría <risa> haberlo <risa> no, dicho antes, que nos ahorrábamos el viaje. ay por qué no te interesa? Eh, porque los sistemas dinámicos, ¿qué es un sistema dinámico? Un sistema dinámico, tú coges una cosa, pones unos datos iniciales, tiene una regla dinámica y produce una trayectoria. Es decir, produce una trayectoria que a veces define energía, a veces define eh, eh, densidad de población, a veces define electricidad, a veces define una onda, a veces no sé qué. Eso no es la conciencia, eso no tiene nada que ver con la conciencia. Digo, vale, pero tú, es que, es que eso no es un sistema dinámico, le dije yo. Que es que eso no es un sistema dinámico, es que los que estudiamos sistema dinámico estudiamos un poquito más. O sea, eso es, es, empezamos así cuando damos ecuaciones diferenciales en segundo de grado pero es que los que los que llevamos trabajando en esto es un poquito más complicado que lo que tú dices y empezamos a hablar, ¿vale? pero la cosa fue así, no me interesa <risa> bueno. ¿por qué? y ¿por qué hago esta anécdota? que es real, evidentemente eh, ¿por qué hago esta anécdota? porque para ellos la conciencia es básicamente información integrada vamos, si, si, el, si me escuchara diría, nombre hombre, un poquito más tampoco lo más. es verdad pero en este caso podemos decir, sin, esa, sin, sin miedo a, a deformar enteramente la teoría, que va la conciencia es información integral. ¿Y eso qué significa? Todavía ni hemos hablado de sistema dinámico ni de matemática ni de no sé qué, ya llevamos aquí 20 minutos. ¿vale? ¿Por qué, ¿Por qué no me importa? vamos, Igual al final dice, bueno, pues eh, yo no sé para qué nos convoca aquí un grupo de matemáticos, informáticos y estadísticos para hablar de otra cosa que no tiene nada que ver ni con la informática. Si ese es el resultado, pues me perdonáis y punto pero es que si no entendéis, entendemos por qué es importante que un grupo de matemáticos entre en este tema y por tanto si no entendéis cuál es el problema al que queremos resolver pues os parecerá bien, mal, más interesante, menos interesante pero es que no había entendido lo que estamos haciendo, por eso porque, porque claro, igual que para mí hace dos años la cosa era absolutamente nueva supongo que para algunos, o para muchos de vosotros, la cosa, lo que estoy hablando ya ahora, es completamente nueva. O sea, en vuestra, en vuestra trayectoria de estudiante, de doctorado, o en vuestra trayectoria de profesores, no os habéis encontrado un, un planteamiento como el que yo he empezado a hacer. Por tanto, ya que, ya que gracias a, a haberme invitado, tengo la posibilidad de explicar el problema, como para mí es más importante que la solución, de ahí que esté intentando hacer este esfuerzo en explicar el problema. Entonces me perdonáis si al final la matemática, por el tiempo que tenemos, queda más reducida. Hay matemáticas, ¿eh? no, no, no preocuparos que el que quiera después hacer matemática lo tendría. ¿Qué es lo que hace Tononi? Primera idea fundamental. La conciencia tiene que ver con la información. Bueno, y ahora eso vale. Muy bien, vale. La, parece una novedad por lo menos te has dicho que es una novedad, pero explícalo un poquito mejor. ¿Qué es lo que dice Tononi y su grupo? Ten en cuenta que Tonón, cuando tú llegas, tú ves allí un grupo de, de, de 30 40 personas en un laboratorio súper súper, super financiado, con millones de eur, con millones de dólares, eh, de gente de todo el mundo, de gente de muchas disciplinas, trabajando permanentemente con unas pantallas y unas ordenadoras, que ellos parecen, y dicen, oye, ¿esto qué es? Por favor. Entra allí uno, parece bueno, pues es que eso es, eso es el laboratorio de Tonón. no es un investigador muy famoso, no, no, es, es otra cosa, es otro, desde el punto de vista de los matemáticos, yo no estaba acostumbrado a ver cosas como es, ¿vale? ¿Qué es lo que dice él en esta, en esta teoría? Cualquier experiencia consciente, si lo que yo observo fenomenológicamente tiene estas características, cualquier mecanismo físico que produzca una experiencia consciente debe tener estas mismas características, y eso es lo que lo llama el postulado el cerebro que parece evidente que produce experiencias conscientes debe funcionar de manera que algo a lo que llamamos experiencia consciente que se basa en esa física, en esa fisiología, en esa anatomía como queramos llamarlo, algo que exista que se da de manera estructurada, que sea informativa que esa información esté integrada y que sea exclusiva la física que produzca una experiencia y, y si hay un mecanismo físico ...que produzca una experiencia consciente... ...pero no tenga esta... No, ...o sea, es como decir... ...mira, yo no sé, pero esto que llaman conciencia va a 100 kilómetros por hora... ...cualquier mecanismo... Que, ...que tenga que ver con la conciencia... Tendrá que, ...tendrá que ser algo que sea capaz de acelerar... ...las cosas que llamemos conciencia a 100 kilómetros... ...por tanto, todos los mecanismos físicos... ...que no tengan esa capacidad... ...no tienen nada que ver con la conciencia... explico?... ...básicamente esa es la idea... Cualquier mecanismo, por tanto, el cerebro debe ser algo que exista de manera estructurada, que sea informativo en qué, en qué sentido, porque claro, la información, la teoría clásica de información, que es ah, lo de Shannon: tú tienes un observador, ves una, ves una entrada, ves algo que se codifica, ves una salida, ves mires el error, ves el ruido. El concepto de información de Tononi, ahora no me puedo parar en eso, no es ese, no es ese. Él, él básicamente, el concepto de información, lo explica adecuadamente el que quiera saber más de esto el concepto de información de Tononi es, dado un mecanismo físico en un estado su propio estado, es decir, sus condiciones, es decir, su descripción de los indicadores básicamente de ese estado en ese mecanismo, es capaz de discriminar muchas posibilidades en el pasado, entre muchas posibilidades de discriminar a algunas y entre muchas posibilidades en el futuro de discriminar a otras en ese sentido es informativo, es decir, un mecanismo en un estado entre todas las posibilidades del pasado, entre todos los datos que podría entre todas las condiciones en las que podría estar ese mecanismo al estar en un estado, discrimina de dónde viene y hacia dónde va en ese sentido se parece a un sistema dinámico discreto es decir, un sistema de no discreto, esto viene aquí, desde una serie de leyes, llega aquí, porque las leyes eran aquí, y aquí estaba en este estado. ¿Vale? Esa información es integrada, es decir, si tú ese mecanismo lo partes en trozos, eres incapaz de dar esa información, ahora intento explicar esto un poquito, menos, un poquito mejor, y ese mecanismo es exclusivo, es decir, la conciencia, lo del proceso coherente de la fenomenología, es decir, la conciencia, tú no puedes cambiar de estado consciente en un milisegundo, ellos dicen, la conciencia fluye del orden de decenas o centenares de milisegundos, es decir, el cambio de los procesos en la fenomenología tiene su ritmo y por tanto, y eso es lo que llama, y eso es lo que tiene que ver, no lo que llama, con la, <coughs> con la exclusividad, con el postulado de exclusividad. Bien, todo esto, el último artículo que tienen, aunque ahora están haciendo otro, aparece, o sea, la parte la, la la parte neurocientífica, psiquiátrica y, de, y más de, de experimental de la teoría de información integrada, que es como se llama la teoría de Tononi aparece en muchos artículos, pero la parte matemática para aprender la matemática de esta teoría, que se llama teoría de información teoría de información integrada, hay que irse a este artículo de 2014 ¿vale? es ahí donde uno observa, aprende la matemática después de esto entonces, ¿el que busca? El, el que está buscando está buscando. Este, este es una, una transparencia sacada de ese artículo del que acabo de decir del 2014. Y el que dice, mira, aquí hay una, hay una persona tocando el piano. Está teniendo una experiencia consciente. Tocar el piano, la música, la relajación, lo que esté tocando de luego, lo que sea. Hay una experiencia consciente. Hay un cerebro. Es lo que llaman mecanismo. Es decir, hay una serie de grupos neuronales que tienen una serie de reglas y que están en un estado. ¿Vale? tiene que ver, por eso decía que los sistemas dinámicos decía él al principio que los sistemas dinámicos no tenían nada que ver con esto, ¿por qué? porque entre lo que esté pasando aquí es decir, tú puedes hacer aquí, tú puedes mirar el cerebro y puedes ir viendo y puedes ir midiendo en vivo qué está pasando cuando una persona toca el piano miles de artículos Científicos de neurociencia se basan en esa idea. Yo observo el cerebro, hago a la persona, a, lo, a, lo, a los individuos que quiero hacer su estudio, hacer alguna actividad y observo qué está pasando aquí cuando le indico que haga o deje de hacer no sé qué actividad, ¿vale? Hasta aquí, aquí está el 90, y, me atrevo a decir, pero perdonad, simplemente, pero yo diría que aquí está el 95% de los estudios de neurociencia qué está pasando en el cerebro cuando yo hago alguna actividad o cuando tengo el cerebro dañado, cuando tengo una enfermedad cuando tengo Alzheimer, cuando tengo Parkinson las miles de variantes ¿vale? ¿es esto lo que dice? y entonces dice, eh, claro, aquí, ¿qué, ¿qué puede hacer? ¿cuántos artículos de sistemas dinámicos hay? o sea, toda la aplicación de los sistemas dinámicos a la teoría de, de la funcionalidad de un cerebro está aquí donde tú observas, entonces claro, la mayoría de los, de los artículos que tratan sistemas dinámicos en el cerebro, ¿qué hace? coge una pequeñita zona del cerebro modela con un conjunto de ecuaciones en diferencia o ecuaciones diferenciales o a veces, pero las menos, ecuaciones en derivadas parciales cogen ese modelo matemático y hacen que ese pequeño modelo matemático que tiene una motivación en no sé qué, cómo se hace el disparo de las neuronas, no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla y te hacen que los resultados matemáticos tienen una, una vuelta una motivación a lo que pasa en esa zona del cerebro si aquel modelo matemático fuera lo suficientemente confiable vale, para que eso se viera ahí tenéis un montón de artículos sobre sistemas dinámicos en relación a la dinámica cerebral ¿Eso le interesa a Tononi en el sentido eso le interesa a la información integrada? No ¿Por qué? Porque la cantidad de ecuaciones diferenciales que observan directamente el cerebro no tienen que ver, son procesos de energía, son procesos físicos que tienen que ver con la materia, con la fisiología, con la conectividad, con la materia blanca, con la materia gris, con lo que quiera. Pero no, ¿por qué? Porque él que dice, ¿qué dice que es una experiencia consciente? Esto. ¿Y esto qué es? Por supuesto, no es la experiencia en sí, no es lo que uno observa. Por supuesto, no es lo que está pasando en el cerebro, sino es algo que... ...enraizado, encarnado en lo que está pasando en el cerebro... ...aparece... ...dice él... ...pero esto es... ...yo la primera vez que lo vi digo... ...esta gente está completamente loca... ...aparece algo nuevo... ...¿y por qué es nuevo? ...porque es informacional... ...y por qué es, y por qué es nuevo porque la información que todavía están peleándose la gente, excepto la teoría de Shannon en, en, en, la, última, en la segunda mitad del siglo XX, ahí parece que sí, pero eso está para, para un campo restringido de la información, es decir, este nuevo concepto de información que él quiere definir y que tiene que ver con la experiencia consciente es, a partir de un sustrato físico, que puede ser una supersimplificación del cerebro, aparece una nueva estructura que no se explica si no está enraizada en la fisiología del cerebro, no puede explicarse es decir, no sale, no es el alma que se pega al cerebro, no es eso vale es una pero es una nueva estructura enraizada en, en, en, en una fisiología, es decir, en algo que realmente puede tocar y cambiar pero que es completamente nuevo y cuya naturaleza insisto, cuya naturaleza básicamente es informacional. ¿En qué sentido? En que este mecanismo en un estado. Este mecanismo en un estado. Visto los, porque está en este estado. visto los posibles estados anteriores. genera una discriminación de estados pasados. Y también genera una discriminación de estados futuros, Y estos son los que generan estas distribuciones de probabilidad hacia el pasado. y distribuciones de probabilidad hacia el futuro estas distribuciones de probabilidad básicamente que restringe las posibilidades pasadas y las posibilidades futuros como en un sistema dinámico discreto como en un sistema dinámico discreto generan lo que él llama distribuciones de probabilidad que cuando corta el mecanismo en trozos no pueden ser generadas a partir de los trozos de ahí viene lo de integración no puede ser generada a partir de los trozos y se generan por tanto de una manera es información porque es una distribución de probabilidad básicamente así lo define es integrada porque no puede ser deshecha a partir de los trozos y es exclusiva en el sentido ya, un sentido matemático un poquito que ahora me puedo saltar, ¿vale? Entonces, esta discriminación de información genera algo que él llama conceptos y esos conceptos, de manera bastante artificial, los une los une generando lo que se llama una estructura conceptual. De manera, y ahora dice, dice lo que yo creo que solo se cree en ellos. ¿Vale? Y dice, y esta estructura conceptual generada a partir de un sustrato físico, esta estructura conceptual, que es informativa, integrada, exclusiva, existe y está compuesta, ¿vale? los cinco axiomas cambiados a postulados, es sí y solo sí una experiencia consciente. Yo insisto en que eso yo creo que solo se lo creen ellos. Bueno, eso será que tiene que ver con una experiencia consciente, pero ellos dicen, afirman que eso es. es una experiencia consciente, es decir, un mecanismo físico capaz de producir capaz de producir esta estructura conceptual que es otra cosa, ¿vale? que se mueve en un espacio nuevo, un espacio de información que ellos también definen es lo que eh, podemos asociar a una experiencia consciente ¿vale? si uno va al artículo anterior intenta ver la matemática que hay detrás de cómo se genera de aquí a aquí hay un proceso, ¿vale? un proceso formal que uno puede repetir, que uno puede replicar, que uno puede... es decir, hay un proceso científico ahí es decir, no es, no es magia, no es una disquisición filosófica ¿vale? es decir, uno puede cogerlo, hacer lo mismo, programarse, coger los programas que ellos te dan gratis es decir, que lo tienen software libre y puede hacer lo mismo, puede variarlo, es decir uno puede replicarlo, por tanto, son experimentos ¿vale? si es filosofía pura es decir que esta estructura que se está produciendo enraizada en un cerebro tiene que ver con una experiencia consciente, con una no hablas de un proceso de experiencia consciente, de pensamiento ten en cuenta, te, debemos tener en cuenta que el, la, la, la elaboración matemática de lo que es la teoría de información integrada está en sus inicios por eso veo con tan buenos ojos que grupos de matemáticos se metan porque ellos se dan cuenta de que no es que esté verde, está verdísimo bueno, eso sí, me lo está grabando. Pues si me, si me escuchan, me, me, me, ya no viene más. <risa> pues yo digo que está, no está verde, está verdísimo, verdísimo, ¿vale? Pero bueno, igual que lo que nosotros hacemos. El, cuando nosotros hemos, eh, nosotros, eh, como, como decíamos al principio, trabajamos el, un grupo de matemáticos en Sevilla sobre sistemas dinámicos. Cuando nosotros observamos qué había sobre modelos globales de sistemas dinámicos sobre el cerebro observamos básicamente que la manera en que se estaban trabajando los modelos globales ¿vale? muchos artículos como decía antes son modelos locales pequeños modelos que ya tienen la suficiente complejidad casi siempre produciendo una dinámica caótica para explicar pequeños modelos de pequeños grupos de neuronas vale con lo cual la osadía de nuevo de hacer un modelo sobre el cerebro completo pues también es grande el cerebro suele hacerse parcializaciones de las más pequeñas que yo conozco son de 32 zonas a veces de 90 zonas, nosotros estamos trabajando ahora con datos reales sobre un, una parcialización de, del cerebro en 90 zonas de la corteza en 90 zonas pero las hay las más finas que yo conozco son de 900 zonas y tú partes en 900 zonas en cada una de esas zonas defines un nodo que es un grupo neuronal que, que, que baja hacia el cerebro vale defines una, un, un nodo y de esos nodos básicamente por la fisiología del cerebro tú puedes unirlos con, tú tú observa, observa, por los asones de las neuronas y demás, por los grupos de asones, que están conectados con algunas zonas, esos nodos, y con otras zonas no están conectados. Con lo cual, tú puedes hacer, a partir de imágenes, de, de resonancia, de tactografía o lo que sea, tú puedes hacer realmente una red compleja, real... De cerebro que tú estés observando. Es decir, estas son redes reales. Estos serían los nombres de la zona, los que le ponen lo, los que entienden de esto, los nombres que le ponen a la zona y sus conexiones. Esa es una red compleja, pero esa red compleja sería lo que la teoría de información integral llama un mecanismo. Es decir, ese es el cerebro de verdad. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacen la, la, un montón de, de, de investigadores de nuevo con grandes laboratorios, con, con muchísimo dinero, con muchísima gente trabajando detrás? Aquí pongo algunos, algunos nombres por si os sirven de referencia. ¿Qué es lo que hacen? una vez que yo tengo esta red compleja, una vez que yo tengo esta red compleja, pues, que genera una matriz de conectividad, esta zona, si está conectada, esta le pongo un 1, si no está conectada le pongo un 0, genera una matriz binaria de conectividad en el cerebro, pues le definen sobre ella sistemas dinámicos, es decir, esos pequeños sistemas dinámicos que estaban localmente los acoplan, es decir, si aquí había una u y aquí había una v y esto está acoplado, le pongo u más v en la v le pongo más u o le pongo u por v es decir, le pongo la, la matemática, el modelo acopla siguiendo la matriz de conectividad, la real, que llaman estructural las acopla entonces le salen cosas muy sorprendentes haciendo solo ese ejercicio que parece digo bueno, hazlo, pero eso no va a funcionar le salen cosas muy sorprendentes como esta en estos trabajos que son eh, estos son eh, correlación entre zonas, es decir, tú, tú mides los datos en un nodo del cerebro, tú mides los datos en otro nodo del cerebro y mira si esas dos series temporales están correlacionadas ¿Vale? hasta ahí bien, le sale una matriz de correlación es tú cuando tienes en el cerebro, estos son trabajos en lo que llaman resting state es decir, en, en reposo, personas despiertas en reposo, es decir, mirando una pared blanca no eh, decir, haciendo nada y básicamente tú le miras le mira los datos, le miras en cada nodo las series temporales como tú tienes un modelo global matemático sobre eso, tú tienes en cada nodo una serie temporal simulada y miras la correlación real con la correlación que le sale al simular y sorprendentemente haciendo algo muy elaborado que le tarda a veces meses de, de, de trabajo de computación en los ordenadores hacen un fitting, es decir, hacen un ajuste de parámetros y haciendo un ajuste fino de parámetros le salen cosas como que la correlación o sincronización, porque a veces lo miden por sincronización de los modelos simulados ...tienen una correlación suficientemente buena con los modelos empíricos... ...es decir, globales sobre el cerebro, hasta donde yo conozco... ...hasta donde yo conozco, tiene algo muy sorprendente... ...y es que existen modelos globales que intentan describir... ...la dinámica global sobre un cerebro real, con datos reales... ...a partir de simulaciones de modelos matemáticos, como veis... 90 por 90, si son 90 zonas, o 900 por 900, es decir, suficientemente grandes si son otras parcelaciones del cerebro cuya simulación tiene que ver con, eh, con los datos reales ¿y dónde entran los sistemas dinámicos? ¿dónde entramos ya nosotros? a 40 minutos vamos a entrar nosotros El, ¿qué es lo que le pasa? pues que a ello. le pasa algo que cuando nosotros lo vimos por primera vez hace un par de años nos sorprendió muchísimo y que fuimos a verlo, nosotros somos en Sevilla, o al menos los que nosotros trabajamos, somos de eh, esto quién lo ha hecho, esto lo ha hecho tal, y este, esta persona, ¿dónde está? Aquí, pues vamos a verlo, los de Tonón. ¿vale? ¿Para que vamos a estar estudiando todos sus artículos y podemos ir a verlo? Aunque no, no lo cuente él. Bueno, pues efectivamente fuimos a ver a Deco, Deco estaba en Barcelona, o sea, tampoco era tanto. Deco, que es el, el autor de este trabajo, junto con, otro, con, justo con otros autores, en este caso solo tuvimos que ir a la Pompeu Fabra, pero... Ocurrió algo muy sorprendente. Para que ocurra esto, para que ocurra esto, es decir, esta, esta sorprendente acoplamiento entre los datos empíricos y los datos simulados. El parámetro que tenemos que acoplar, que básicamente es un parámetro que acopla la matriz esta de la de la la que, la que unía los puntos del cerebro reales, ¿no? fisiológicamente. Dice la el punto donde se da el acoplamiento, básicamente, sin entender ellos por qué cuando fuimos a verlo, esa fue la respuesta, sin entender ellos por qué se estaba dando en algo que era una bifurcación de atractores ¿por qué? ¿qué significa bifurcación de atractores? en los sistemas dinámicos el concepto fundamental uno de los conceptos fundamentales cuando uno estudia sistemas dinámicos y los que soy de aquí de sistemas dinámicos lo sabéis perfectamente es el concepto de atractor ¿Qué significa para un físico a veces un atractor? Un atractor es un punto estacionario, es decir, aquello donde se va todo una, una órbita periódica, aquello donde se va todo un, varios puntos estacionarios que se van, depende de la base de atracción, de a donde se vaya Vale, Pues básicamente ellos decían yo no sé por qué, para que ocurra eso sorprendente entre lo empírico y lo simulado el punto donde se está dando el acoplamiento está produciendo por detrás una bifurcación de atractores, es decir Mientras que un poquito antes de ese punto, un poquito antes de ese punto, solo había un punto estacionario globalmente estable, un poquito después de ese parámetro de bifurcación aparecen cuatro, cinco, cuatro o cinco puntos estacionarios. Es decir, que se da para que pueda haber acoplamiento entre la actividad celular y un modelo simulado parece que tenemos que movernos en lo que ellos llaman regiones de criticalidad, que es regiones cerca de las bifurcaciones. ¿Pero bifurcaciones de qué? De atractores. Pero claro, ¿para ellos qué es un atractor? Un atractor es un punto o varios puntos estacionarios, según ellos. DECO es físico, trabaja en neurociencia en Barcelona y es físico. Y dice, ¿para mí qué es una bifurcación? Y aquí lo describe. Para mí la bifurcación es simplemente que había un atractor y ahora veo que mis simulaciones se van a cinco puntos. Y ahora le dijimos nosotros lo mismo que a Dononi, hombre, pues los dos que trabajamos en sistemas dinámicos, un atractor no es un punto o cinco puntos, un atractor es una estructura compleja, un poquito más elaborada. Y entonces un poco empezamos a trabajar. Este tipo de artículos nos animó a lo que ahora voy, lo que ahora básicamente os voy a contar. Básicamente nosotros qué hemos hecho un cerebro, su, su dinámica, una red compleja basada en el cerebro y un poquito de teoría de, de atractores, es decir, nosotros tenemos que el concepto fundamental en sistemas dinámicos es un conjunto es un conjunto invariante que atrae a las trayectorias, es decir, para nosotros un atractor no es un punto no son cinco puntos para nosotros un atractor es una estructura pero no para nosotros, no, eso no es un invento nuestro, es decir, para la teoría de sistemas dinámicos un atractor global de un sistema dinámico que describa el modelado de un modelo global sobre algo, no sobre el cerebro, sino sobre algo, es, por definición, una estructura. ¿En qué sentido una estructura? En el sentido, ahora vuelvo a esto, en el sentido de que el atractor, de manera, en este caso, ahora tengo que ir un poco más rápido, pero los que sabéis mucho de sistema dinámico veréis que estoy dando saltos, pero es suficiente para que los demás que, no, que, que trabajáis en otras cosas o estudiéis otras cosas me podáis seguir. Básicamente, cuando hablamos de un atractor gradiente, cuando hablamos de un atractor gradiente, porque es la estructura, es el caso donde mejor podemos saber cómo es un atractor, básicamente lo que estamos viendo es que el atractor es una estructura de qué. De invariantes, puntos estacionarios y conexiones entre ellos. ¿Vale? Por tanto, efectivamente, cuando yo defino sobre un mecanismo volvemos a la teoría de Tononi cuando yo defino sobre un mecanismo un sistema dinámico no se produce un conjunto de soluciones como decía Tononi eso no me interesa no, no lo que nosotros le dijimos mira, es que cuando tú estudias sobre un mecanismo una, un conjunto de leyes dinámicas lo que se está produciendo es una estructura nueva ¿y dónde se mueve esa estructura nueva? le decíamos nosotros y decimos nosotros en un campo de información ¿ah? Ahí empezamos a poder hablar. Insisto, y ahora voy. Ahora sí que ya he dado el salto total. ¿Vale? Cuando yo. Pero lo repito, porque este sí es el, el, una de las ideas fundamentales que nos hace entrar en la teoría de información integrada. Cuando yo defino sobre un. Cuando yo defino sobre una red compleja. un sistema dinámico. tipo el modelo de Deco, el que os he explicado anteriormente inmediatamente inmediatamente se produce una estructura nueva ¿y dónde está esa estructura? ¿tú eres capaz de ver esa estructura haciendo simulaciones numéricas? ¿tú eres capaz de hacer experimentos si eres un físico, si estás en un laboratorio de Tononi si estás en el laboratorio de Deco si estás en el laboratorio en alguno de los laboratorios del mundo de neurociencia ¿tú eres capaz de ver eso de lo que yo estoy hablando ahora? ¿pues entonces qué? ¿entendéis? Tú eres capaz de ver, porque claro, ¿tú qué ves cuando haces un experimento? El conjunto de lugares a los que se va el experimento. Eso suele ser el atractor global... Hombre, cuando el atractor global es muy sencillo. ¿Vale? Cuando el atractor global viene de un sistema de 90 ecuaciones. Cuando el atractor global viene de un sistema de 90 ecuaciones, las posibilidades, el conjunto de puntos estacionarios de una ecuación, de 90 ecuaciones, como la que ahora voy a mostrar, es del orden de mil millones. La estructura de la que estamos hablando La estructura de la que estamos hablando es del orden de miles de millones de puntos. La nueva estructura compleja no tiene 900 zonas. Tiene miles de millones de zonas. Por tanto, cuando tú hagas un experimento, tú verás cinco zonas, que es lo que decíamos a pero allí está apareciendo algo nuevo, que es fruto de lo que está pasando en aquella física y energía, pero que es algo completamente distinto, llamado atractor global y su estructura. Pero no como conjunto de puntos, sino como, como nueva red compleja. Ya os explico un poco el, el famoso atractor de Lorentz. ¿Qué pasa en el atractor de Lorentz? Que tú tienes una serie de ecuaciones, y, una se y bajo ciertos parámetros, bajo ciertos parámetros, lo que nos conozcáis, se produce un conjunto de soluciones especiales que si tú dibujas ese conjunto de soluciones especiales que son las que conforman el atractor global en este caso dibujan un conjunto fractal un conjunto tipo, lo que le llaman el efecto mariposa porque parece una mariposa si la dibujas eh, bien con, con buena perspectiva pero básicamente, ¿qué le pasa? ¿qué serían las ecuaciones de Lore? sería un mecanismo de tres nodos donde de repente cuando tú, haces, cuando tú echas a andar las simulaciones cuando tú echas a andar las simulaciones ves esto que es movimiento caótico pero en realidad el movimiento caótico es simplemente es simplemente esclavo de algo mucho más complejo, en este caso un conjunto fractal de dimensión entre 2 y 3 entre 2,5 y 3 que se llama en este caso atractor de Loren. esto es un caso de un mecanismo de tres nodos donde aparece una estructura fractal pero esa estructura fractal Cómo aparece cuando yo hago mucha, cuando yo dejo correr esto mucho tiempo, no. Para yo ver esta estructura fractal, tengo que irme primero a un espacio de tres dimensiones, en este caso en este caso dos dimensiones, en un espacio de tres dimensiones llamado espacio de fase. Y en ese espacio de fase, ¿qué tengo que esperar a que las soluciones avancen para ver el atractor? No, el atractor está ahí desde el principio. ¿por qué? porque el atractor es un conjunto de soluciones especiales nosotros en sistemas dinámicos solemos definir un atractor ¿como qué? como un conjunto hacia el cual tienden las trayectorias pero el atractor no es así el atractor es un invariante, el mayor invariante de un sistema dinámico formado por soluciones muy especiales como los puntos estacionales, las órbitas cíclicas y sus conexiones por tanto, ¿cómo, se podemos, ¿cómo podemos definir un atractor? como una nueva red compleja que se mueve en un campo nuevo, en un espacio nuevo, que determina toda la dinámica, incluso la dinámica caótica. Cuando nosotros esto se lo explicábamos allí en Madison, la cosa ya cambiaba. Ah, entonces tú tienes, dado un mecanismo, tú tienes algo nuevo que explica todo y que, tiene, y que es de naturaleza distinta a la de propia de un sistema dinámico que corre en el tiempo. Sí, eso es un sistema dinámico para los que trabajamos, eso es un atractor de un sistema dinámico. Bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Claro, nosotros necesitamos, claro, ¿qué pasa en la teoría del sistema dinámico cuando queremos estudiar los atractores? Que es casi, es muy difícil encontrar, claro, que un sistema dinámico sobre una red compleja o sobre lo que quiera plantearlo, sobre un dominio continuo, tenga un atractor es relativamente fácil de, de, de demostrar matemáticamente que ese atractor tenga una medida de complejidad como la dimensión fractal finita en ecuaciones divas parciales es relativamente fácil de demostrar que es muy difícil de demostrar saber cómo es la estructura de esos conjuntos por eso hay miles de investigaciones donde cogido tal modelo que tiene suficiente complejidad que no es trivial te dicen más o menos cómo es su atractor porque describir, de o sea la gente que trabaja en sistemas dinámicos que vienen de ecuaciones, sistemas de ecuaciones diferenciales están se dedican años de su vida de investigación a describir cómo es el atractor de un modelo concreto que se basó en no sé qué motivación física o ecológica, lo que sea. ¿Por qué? Porque es muy difícil saber cómo son las estructuras de estas nuevas. De, de estos nuevos conjuntos que estamos llamando atractores globales. Es muy difícil. Y segundo, y es también muy difícil saber. Es muy difícil conocer. cómo depende esa estructura de los valores de los parámetros en las ecuaciones las dos cosas son muy complicadas por eso nosotros nosotros en una tesis que se defendió en Sevilla una tesis doctoral que, que se defendió en Sevilla en julio de, eh, de este año pudimos obtener, pudimos probar que había sistemas todo lo grande, en esto todo lo grande que quiera, puede ser 900 ¿vale? todo lo grande que quiera, que son sistemas de tipo Losca-Volterra esto, estos sistemas de tipo Losca-Volterra con una matriz ahora diré cómo, cómo son pudimos probar en esa tesis doctoral que la estructura de los atractores que de ella salía se podía conocer perfectamente podíamos conocer sus puntos estacionarios y cómo se conectaban sus puntos estacionarios, es decir desde de nuestro punto de vista, porque el problema venía de un problema de ecología desde nuestro punto de vista, para nosotros fue una gran sorpresa ver sistemas de ecuaciones diferenciales, todo lo grande que quisiéramos, en los cuales podías describir todo el atractor global y su estructura, es decir, todas sus miles de millones claro, si uno pone eh, si uno pone 2 elevado a 930 para saber los puntos estacionarios de un sistema de este tipo son miles de cuatrillones, o sea, es, no, tiene, o sea no es no es imaginable vale no es imaginable la estructura que sale, no, no se puede experimentar con ella entonces nosotros pudimos demostrar que este tipo de ecuaciones diferenciales tienen un atractor cuya estructura era perfectamente conocida y por tanto lo pudimos aplicar a los mecanismos, ¿por qué? porque este modelo este modelo tiene que ver este modelo tiene un fitting como los de deco es decir podemos considerar este modelo como un modelo global para datos experimentales reales pues eso es lo que estamos haciendo con deco ¿vale? vale parece que sí parece que sí porque deco tiene absoluta confianza bueno ya tenemos los primeros resultados es decir parece que este tipo de modelos pueden ser experimentalmente hacer aquellas gráficas que veíamos al principio con lo cual podemos estudiar sus estructuras informacionales perdón, todavía no la he definido ¿Vale? es decir, podemos describir cómo es el atractor de, eso, eh, de esos modelos y básicamente, os voy a poner esta, esta estructura básicamente, estos son algunos de los experimentos que nosotros estamos haciendo que dicen, imagina los de Tononi volvemos a la, a la transparencia aquella de Tononi del, del hombre del piano tenemos un mecanismo de cinco nodos que están en un determinado estado, a los cuales les definimos, le definimos aquí para el cálculo de puntos estacionarios, pero básicamente le definimos este sistema dinámico, como el que he escrito antes. Puesto que este sistema dinámico tiene diversas hipótesis, matemáticas, para que esto pueda producir un atractor global de tipo gradiente, podemos definir, podemos describir el atractor que sale. El atractor este que sale depende de los valores de alfa y gamma, es decir, los valores del alfa y gamma que tenemos en este sistema dinámico para un mismo mecanismo para un mismo mecanismo si variamos los valores de alfa y gamma esta estructura que sería el atractor global que son estos cada uno de ellos son los puntos, en este caso los puntos estacionarios que están organizados por niveles de energía esto es un punto globalmente estable si nos vamos a alguna de las caras de R5 tendremos otros puntos estacionarios y si nos vamos a decir esto qué es es una es un esqueleto es una representación de un esqueleto de lo que sería un atractor global, el atractor global asociado a estas cinco ecuaciones diferenciales. Si le ponemos aquí los U sub, priman, ¿vale? A estas cinco ecuaciones diferenciales. Para un mismo, entre todas las comillas que queráis, cerebro, para un mismo mecanismo, el conjunto de posibilidades de estructuras que pueden salir variando los parámetros que son los, input, los las entradas y salidas que podemos tener en la actividad cerebral si esto fuera el cerebro, que todavía de ahí estamos no lejos sino lejísimos, pero también Tononi ¿vale? si esto tuviera que ver con, con actividad cerebral y experiencia consciente el conjunto de posibilidades de estructuras que vienen como atractor global dadas a partir de un mecanismo son grandísimas ¿Vale? pero esta estructura igual que con tonón y en la transparencia del piano, esta estructura ¿dónde se está moviendo? en un espacio de fase, y el espacio de fase que básicamente ¿qué hace? dar información ¿información de qué? ¿qué es lo que hace? y, y, y quizás me voy parando aquí ¿qué es lo que pasa? a ver si tengo... perdona. ¿qué es lo que pasa? Ya, ahora sí que voy a... si he ido acelerado antes, ahora ya voy aceleradísimo me paro en esta idea qué es lo que ocurre cuando yo tengo dos ecuaciones diferenciales a las cuales defino su atractor global que nosotros estamos definiendo como estructura informacional ¿Por qué? porque hemos definido, hemos redefinido el atractor global como una estructura básicamente de naturaleza informacional por eso lo hemos llamado así qué es lo que pasa cuando yo defino un atractor que básicamente si el atractor viene de dos, imaginar el caso más simple, dos ecuaciones diferenciales. Cada uno de los puntos estacionarios, cada uno de los puntos estacionarios, esta figura está demasiado pequeña, pero básicamente en una estructura, en una ecuación de dos ecuaciones con dos incógnitas, puedo tener como máximo, en el cono positivo, cuatro puntos estacionarios. 2 elevado a 2, siempre 2 elevado al número de ecuaciones que tengo. 2 elevado a dos puntos estacionarios. ¿Qué es lo que está produciendo la presencia de esos puntos estacionarios? Si lo viera como esqueleto, vería cuatro puntos. Vería básicamente en este cubo, vería en este cubo, vería un punto, otro punto, este punto, y esto es lo que estamos llamando a una cara de este cubo, como esto está hecho para tres ecuaciones diferenciales, a una cara de este cubo sería la estructura del atractor que está produciendo dos ecuaciones diferenciales. Pero ahora quiero fijarme en otra cosa. Esa estructura realmente está produciendo una curvatura del espacio de fase. ¿En qué sentido? En que aquellos puntos globalmente estables están produciendo una curvatura de esos puntos y los puntos semiestables, como son este y este de aquí, están produciendo, son puntos tipo silla, están produciendo eh, algunas direcciones de estabilidad y algunas direcciones de inestabilidad. ¿Pero qué es lo importante? Que una estructura informacional realmente está produciendo un campo informacional. ¿Por qué estamos llamando que el atractor, y voy acabando, ¿por qué, estoy, por qué estamos llamando que el atractor produce estructuras y campos informacionales? ¿Por qué lo estamos llamando informacional? Porque tenéis que pensar que en, una, en un sistema de ecuaciones diferenciales lo suficientemente grande, la conexión entre un nodo y cualquier otro nodo de eso que estamos llamando estructura informacional o atractor global, la manera en que se conectan esos dos nodos, la manera en que se conectan posiblemente sea por una variedad inestable que sale de un punto, que tiene dimensión 46 y que entra en otra cosa, de otro punto, que tiene dirección 87, que se llama variedad estable del otro punto. Es decir, la descripción de lo que está ocurriendo allí es absolutamente abstracta. ...pero tenéis que, tenéis que creerme si no, si no me creéis... ...es decir, tenéis que entender... ...que eso abstracto... ...que no es fruto de las experimentaciones de la física... ...pero que existe... ...existe con tal fortaleza... ...que determina... ...todo el comportamiento de lo que allí puede ver en aquel cerebro... ...si esto tuviera que ver con el cerebro que ya digo en los trabajos con Deco... ...repito... ...eso de lo que estamos hablando... ...que es de mil millones de no sé qué... ...de que entra con una dimensión y entra... ...sale con una dimensión y entra con otra... ...que, que produce campos informacionales... ...esto que parece un poquito... ...que existe pero no está allí... ...como en la teoría de Toloni. ...este conjunto de cosas que... ...posiblemente por primera vez estáis... Eh, ...escuchando... ...está determinando... ...todo... ...el comportamiento... ...de materia y energía... ...que podemos observar en esos mecanismos... ...es decir no existen como cosa bonita que podamos observar existen como lo más determinante de lo que podemos observar desde un punto de vista de otra área científica y esa es su importancia y por eso y por eso cuando cuando en ese en este diálogo con, con el grupo de Tononi por eso en ese diálogo la, el, el diálogo está elevado a su nivel eso que tú dices que es sí, solo sí, que nosotros no nos creemos que esto tiene que ver con una experiencia consciente eso existe en los sistemas dinámicos y además de una manera abstracta, no simplemente con puertas lógicas y distribuciones de probabilidad con una teoría matemática desde nuestro punto de vista y humildemente bastante más, menos potente que la teoría de sistemas dinámicos y sistemas gradiente o sistemas de este tipo entonces, ¿qué hemos podido hacer? Pero aquí ya, ahora sí que ya seguro que no me paro. ¿Qué hemos podido hacer? Definir desde los puntos de vista de las estructuras informacionales, insisto, una estructura informacional, dices tú, una pequeña observación, perdona. O sea, los atractores que nosotros estamos tratando son atractores en cada instante de tiempo. Ahí, gracias al, al trabajo en teoría en autónoma, es, por, es la posibilidad de haber llegado a este punto. Es decir, en cada instante de tiempo, tú tienes un atractor cuando mueve los parámetros aquello se va moviendo de manera coherente tú no tienes que... ningún cerebro va hacia ningún lado ninguna experiencia consciente va hacia ningún lado tú estás teniendo esas estructuras informacionales que se mueven de manera coherente en cada momento de tiempo no es incoherente con lo que estamos diciendo por eso, igual esta idea podemos hablarla un poquito más porque es fundamental a partir de ahí hemos podido definir los cinco postulados de la teoría quizás el último es el que nos queda, bajo nuestro punto de vista, menos claro por último, algunos problemas abiertos que como veis, bueno, son estos y pueden ser muchos, son muchos problemas abiertos, es decir es absolutamente nuevo, yo llevo casi 20 años trabajando en sistemas dinámicos es absolutamente nuevo, dado un atractor global, donde incluso se conozca su estructura Dar una medida de, no de su dimensión fractal o su nivel de complejidad, dar una medida de su nivel de información. ¿Qué significa? Si es que los que hemos trabajado en sistemas dinámicos no hemos definido el atractor como una estructura informacional, no hemos definido como algo de naturaleza informacional, ¿cómo vamos a haber llegado a la pregunta de y cuál es su, cuál es su medida de información? Nosotros tenemos algunos, no, no lo presento muy evidentemente, algunas ideas de cómo dar una medida de información de un atractor. ¿Vale? pero una cosa bastante sencilla yo creo que mmm, absolutamente verde verde verde verde como la, como la teoría como lo decía antes no hay también una necesidad de desarrollar una teoría de bifurcación de atractores los parámetros cuando se ven modelos globales del cerebro están completamente acoplados tú no coges un parámetro los matemáticos estamos un parámetro y ve cómo bifurcan las cosas que ya cuesta trabajo ¿eh? <ríe> que ya cuesta trabajo pero esto no funciona ahí es decir nosotros necesitamos una una clasificación de las posibilidades estructurales que uno tiene cuando los parámetros al mover uno se mueven otros cuantos y eso no existe, no existe una teoría matemática de bifurcación bajo acoplamiento de parámetros que yo conozca eh, en relación a la teoría de, rede, de redes complejas, muchísimo yo creo que es un error muchísimos expertos en teoría de redes complejas, que ya es un cajón desastre eso es un cajón desastre, pero básicamente todos dicen la topología de la física de la red compleja determina el comportamiento eso no es verdad, Vamos, yo estoy convencido matemáticamente no es verdad la topología de una red compleja tiene que ver con el comportamiento, la dinámica de lo que allí se dice una red de pequeño mundo, una red látice, una red no sé qué tiene que ver con la dinámica que genera, pero no la determina entonces ahí yo creo que la clasificación, la profundización entre la dependencia entre los mecanismos físicos, redes fenomenológicas y la, y, la, y la dinámica que nosotros queremos describir como estructuras informacionales aquí hay mucho trabajo que hacer en relación a la teoría de grafos saben bien los del cerebro que los grafos aquellos son dinámicos Tener en cuenta que todo el punto de vista es dado un mecanismo, un grafo, hacemos no sé qué pero ellos saben que aquellos grafos se mueven y no existe una teoría de grafos dinámicos ¿Vale? por lo menos que nosotros conozcamos por tanto aquí hay otro campo matemático donde hay algunos que ya están trabajando en el grupo pero trabajando ellos pero es que es un problema grande, no un problema para dos para dos matemáticos en relación a la neurociencia yo creo que seguimos necesitando modelos globales modelos globales que necesiten eh, que describan bien los, los experimentos es decir, los datos empíricos los datos empíricos de modelos globales siguen siendo aunque aquí hay mucho esfuerzo siguen siendo necesitando investigación básicamente y por último por último nosotros este proyecto que os está explicando básicamente eh, eh, viene de un proyecto Explora es decir un proyecto que dice oye propónme algo eh, así que no vaya a tener éxito y yo te doy un dinero para que pruebe aquello que tú crees que son los proyectos Explora del Ministerio pues este es un proyecto Explora vale por eso eh, estamos así intentando marcar intuiciones más que otra cosa pero en ese proyecto, aunque su motivación fue las aplicaciones clínicas no la hemos desarrollado nosotros ahora, puesto que hay un grupo de, de de parte del proyecto de Jaén que está midiendo la dimensión fractal de los datos de electroencefalograma entre dormidos y despiertos y enfermos y anestesiados y le están dando muy buenos resultados, queremos continuar un poco profundizando, sobre todo porque tenemos a disposición esta red de hospitales en Italia, las aplicaciones clínicas de todos estos trabajos. Así que, perdona haberme pasado y muchas gracias.